No, el Ramón se peleó de todo con las telas, bro. ¿Ah? Se peleó de todo, bro. Si ya tenía la, la La restringida, bro, no podía ni salir de la casa nada y, y yo le fui a buscar y le digo, vamos a dar un porrón, a Ariel. No, se está re mi salir, si era tan broncada, me no me y salir y me enganchó que la guampeada con la otra. Pero yo le pido permiso le digo, y este la este era la le voy a dejar salir a un porrón que es mi cumpleaños Yo le digo, oye, me dice, mira, si no viene para la una, me hicieron las dos. Si no viene para la una, yo lo dejo. A la una me lo voy a tapar, le digo. ¿Qué? Que fuimos para allá que ahora pagué yo que ahora te toca a vos, que yo te debía uno. Hasta las 7 de la mañana quedamos doblados el español, bro. Ni fuimos ni a hablar con la estela, boludo Fuimos y buscamos las cosas, no, bro? Encima para poderle le pegamos un, un, un perro al doce, bro Nos chocamos con el entrenador parado, bro. Lo enganché vieron la punta al lado de la compañía, ¿te viste? Pero su piñón lo pegué. Imagínate que cuando abrió la guantera se asomaba el amortiguador, boludo Pero no pasa nada para y los fierros arena bro. Y ahora vamos a ver si le conseguimos una casita para quitar a ramón, bro, Porque la otra no quiere ni ver, y yo en mi caso no puedo andar y no, quiero, no voy a tener problema con mi mujer por el culpado y que voy a Uno ya te aguanto, le digo. Hoy por ti, mañana por mí, papurí